Eh, buenos días, eh, mi nombre es Madaleno García Rojo, soy enólogo. Eh, venimos a presentar el vino Rivera del Río, eh, perteneciente a la denominación de origen vinos de la tierra de Castilla. Eh, nos encontramos en Castilla-La Mancha, eh, que es la mayor zona de producción de vinos existente en España. Eh, este vino es un vino blanco de la variedad Ayrén la variedad autóctona de esta zona y es un vino eh, muy ligero eh, como podemos apreciar el color es un amarillo pálido brillante con ligeros tonos verdosos en nariz nos encontramos que es un vino muy afrutado eh, principalmente en frutas blancas ...como pueda ser manzana, plátano, pera, etcétera. En vodka observamos que es un vino seco, fresco... Eh, ...con acidez agradable y muy fácil de beber. Eh, este vino es muy recomendable para pescados, eh, arroces y, y dulces... Deseo que les guste y buen provecho.